Hola Aries, bienvenido a este espacio de Biosabiduría Ancestral Te invito a suscribirte, darle like a este video Activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido Y bienvenido, bienvenida Vamos a iniciar con tu guía mensual tu guía general de, del mes de septiembre. Vamos a ver qué tiene para ti como mensaje, como guía, este poder superior en el que creas para que puedas accionar y puedas conectar con tu esencia. No le tengas miedo al cambio, Aries. Te sientes movido, te sientes movida porque pareciera que han pasado ya en pocos meses, bastantes años Por las experiencias, por los eh, movimientos en relaciones que has tenido Pero todo esto es para que puedas hacer espacio Aries para recibir las nuevas energías que están alineadas a, a como hoy estás vibrando. Vamos a ver. En este presente... Es importante que no quieras empujar estos cambios para tener los resultados que tú quieres. Tienes la montaña boca abajo en tu presente y de repente ante todos estos cambios que estás viviendo quieres ya ver los resultados quieres que todo avance y hoy te dicen no no presiones todo está siendo guiado en su momento perfecto detente observar te invitan a observar a dejar que las cosas fluyan En tu pasado, en este, en este cúmulo de movimientos que has sentido, te has sentido de cierto modo solo, como si estuvieras quedándote solo, sola. Y en este avanzar de la vida, Aries, hubo un momento en el que llegaste a sentir que te tocaba caminar solo o sola, hubo personas que decidieron moverse, como que de repente sentiste este cierto estancamiento también en tu parte profesional. Como si, se hubiera, eh, como si hubiera llegado una limpieza una limpieza en tu vida y es por eso que hoy quisieras ya saber cuál será el resultado de todos estos movimientos cómo moverte, qué accionar como esta ansiedad, este sentimiento de ansiedad y es momento de que hagas una pausa arias ¿ok? tienes como ayuda como sugerencia para este mes de septiembre, el campo de los sueños. Y el campo de los sueños nos habla sobre si te estás valorando lo suficiente. Si estás dejando que tu vida fluya de manera perfecta o si quieres presionar tus resultados. ¿Cuáles son los sueños más profundos que albergas, Aries? Te invitan a fluir, te invitan a confiar en este poder interno que tienes. Estas nuevas oportunidades, estas nuevas opciones que con este movimiento que viviste se están dando, son productivas. Lo importante aquí es, Aries, que reconozcas que hay que soltar el control, que no tienes, que no eres Dios eres hijo o hija de Dios, sí tienes el poder, tienes chispa tienes eh, como signo de fuego tienes el empuje, Aries sin embargo, es importante que evites esta necesidad de controlarlo todo de presionar estás avanzando y lo has notado estás avanzando tus sueños están avanzando, solo no presiones. Ok, deja que su sucedan las cosas. Estas es resistencias vamos a ver cómo andas en esta a lo que te resistes. Acuérdate que a lo que te resistes persiste y tienes a la metamorfosis de cabeza. Hay cambios que sabes que son inevitables. Te está costando un poco soltarte, quieres vivir una vida nueva, quieres tener movimiento, quieres vivir aventura Y no aventura en el sentido de destramparte y volverte locochón, locochona y no, no, no, quieres una nueva vida Estás listo ya para la nueva vida. Solamente que te resistes a... a, a quedarte... Eh, te, te, de cierto modo te estás resistiendo a dar ese salto. A volar. Este cambio, esta metamorfosis... Como... Como las mariposas, hay que dejar que algo muera. Ok, hay que quitar esta piel vieja para que la nueva brille luminosa, para que sigas brillando, Aries. Es momento de abrir las alas, Aries, y moverte, moverte al siguiente nivel, ya sea por un, una nueva, un nuevo lugar de residencia, por un nuevo empleo para darle rienda suelta a estas nuevas ideas que estás recibiendo en cuanto a tus negocios en cuanto a tu emprendimiento es importante que observes no empujes los resultados en este cambio, en esta metamorfosis no empujes eh, los resultados no como evita por ejemplo eh, cuando una mariposa está lista para salir de, de, de su caparazón, para salir de esta eh, tela que la envuelve, si llega una persona y le quita por ayudar o por esta creencia de ayudar, le quita esta telita que la cubre, la mariposa no puede volar. Respeta el proceso natural de la vida, Aries. No quieras correr. Observa. Esta montaña, imagínate que la tienes enfrente y que al querer ya brincarla y pasarla, te va a aventuras a escalarla Y va a llegar un momento en el que bajo esta presión de querer ya quitarla de tu camino, te vas a caer. Lo que te invitan aquí es que para que se dé este cambio, esta metamorfosis en ti, pares, no presiones. Observes la montaña, observes por qué, cuáles son sus lados, cuál es la altura de esta nueva vida que tú quieres llegar, a esta nueva vida que tú quieres ya vivir. Y que ya estás listo También te dicen Es momento de que te muevas Aries Es momento de que de que Estas nuevas opciones Que te están llegando Estos nuevos caminos Que se te están abriendo Los tomes Tienes Finalmente el arroyo mágico y el arroyo mágico te dice ante todos estos movimientos y ante este cambio que ya es inminente que viene en tu vida mantente en la certeza de que estás siendo guiado hacia una nueva vida Es importante que fluyas con el cambio, no te resistas. La nueva vida tiene un paisaje, tiene un resultado bastante positivo en tu vida. Fluye con el cambio, no presiones, conecta con la divinidad, pídele todos los días o momento a momento que te guíe, que te abra las puertas para cambiar estas creencias limitantes en las que quieres presionar hacia un resultado desconocido aún, que esta vibración te la cambie para una, una certeza y una fe de que estás siendo guiado y el resultado es positivo. La aventura de tu vida, Aries, tiene mucho que ver con estos proyectos que estás desarrollando, ya sea de manera individual, personal o eh, en, en alguna empresa. Tiene mucho que ver también con tus relaciones porque aquellas relaciones que decidieron moverse estuvo perfecto porque hicieron este espacio para nuevas alineaciones y estas nuevas alineaciones te están guiando, estás recibiendo la guía para que brilles de manera potencial, para que abras tus alas. Es importante, Aries... Que te mantengas también en observación, ¿ok? Te están llegando mensajes como para unir las piezas del rompecabezas. Y en esta observación de todos los caminos, tu alma te va a estar guiando para que tomes la mejor decisión. Acuérdate que hay dos vibraciones muy importantes cuando vive la vibración del miedo y la vibración del amor cuando es desde el miedo hay estancamiento hay sufrimiento, hay drama no te vayas por ese lado porque ese camino es un camino rasposo te sugiero optes por el camino del amor por el camino de la entrega de la confianza, de la certeza para que despiertes tu intuición fluyas con el cambio no le temas al cambio aries esta metamorfosis que estás viviendo te está, te está guiando hacia estas nuevas personas hacia estas nuevas situaciones y experiencias que te van a elevar en espíritu que te van a elevar también en la parte económica Y en las relaciones estás abriendo nuevas puertas. Puertas más alineadas a esta nueva vibración que tienes en el mes de septiembre, Aries. Muchas felicidades, deseo que aquí hayas encontrado respuestas. Te invito a suscribirte al canal, darle like, activar la campanita. Y aquí abajo también te voy a dejar dos links para que veas estos dos videos que hablan acerca de tu evolución, cuál es el camino de tu evolución y cómo es que la humanidad está ya lista para despertar, para seguir su guía, para abrirse al cambio. Gracias Arias, te mando un abrazo de mi alma a la tuya.